Andrés Domingo Morales del Castillo y Manuel And Andrés. Tan rápido ya, qué bueno. ¿Me escucha? Si ¿Sí me escucha, por favor, para ir sabiendo qué vamos a hacer aquí. ¿Se escucha? Almirante Manolo. Hola, Almirante Manolo. Hola de nuevo, Capucha. Juan Peñalver. Hola, Juan. Hola de nuevo. Sí, muy bien. Qué bueno. Hola, saludos, Voy a transmitir hasta ahora porque... muchachos muchachos de que no pela a los chivatos y entonces quiero estar en la directa de las 9 de la noche. Gracias Joel, Bello, eh, Ale, que te quiere que hay caballo, este usuario, saludos, bendiciones, saludos, yo soy el que hace la sopa ahorita, jaja. Ja, ja. eh, Mercedes, yero, saludos, mercedita. Tengo de frente, pues voy a tratar de ver aquí. Hola, aquí estoy contigo, maestro, el Chili... Hola, hola, hola, hola, hola, qué bueno, 31 personas conectadas, ¿Me escuchan? ¿Me, ¿me escuchan bien ahí, por favor? Qué bueno, estoy tratando porque terminé temprano, hoy terminé temprano. Eh, bueno, sí, qué bueno, cuánto me alegro. La gente de España, un saludo a los españoles. Vamos a esperar cuando se conecten 60 personas. Que voy a tocar un tema que me preguntaron el otro día sobre historia y sobre cuáles eran los vínculos de Batista con la mafia en Cuba. Y la gente me preguntó que qué pasó con los sucesos de la embajada de Haití y el, el problema de, del 5 de septiembre sin fuego y el cuartel Goicuría, todos esos temas que estaban pendientes. Y vamos a tocarlo para que ustedes vean. Y el pasado de Fidel Castro como mafioso y estas cosas. Vamos a tratar de tocarlo en la directa, paso por paso. Gracias por estar conectado. Un tema muy interesante. Un tema muy interesante que, que las nuevas generaciones deben conocer sobre todo. Y ahí vamos. Vamos a ver si podemos refrescar la memoria después de tantos años de lectura. Saludos, Capucho, La Mafia, Luke Luciano, Mayernaki. Aquí a escribir se ha dicho la mafia vamos a tratar de todas maneras ustedes busquen información adicional no se conformen con lo que yo lo voy a decir porque muchos datos van apareciendo nuevos eh, muchos datos van apareciendo nuevos ok Hola maestro, saludos desde Kansas City, Missouri, Barreto aquí con usted y hermanos. Den like, estaba muy sigel también. Está... Ah, saludos maestro, yo copio todo lo que me dice hermanos. Vamos a ver qué pasa. Si no nos interrumpen, deja ver la luz esta que la tengo de frente aquí, ahí está bien. 59 personas conectadas, 60 personas conectadas. A ver, maestro, te queremos mucho. Nos hiciste llorar mucho, profe. ¿Con la historia de la niña de la sardina? No. Sí. Imagínate que yo la escribí hace 30 años y todavía me acuerdo de memoria. Yo me sé todas mis obras de memoria. Hay que leerla. Hay que meterse en el personaje de esa niña de esa abuela desesperada, de esa madre, de ese cura tan noble que yo me inspiré en aquel párroco de la iglesia cuando mi madre y yo íbamos allá. Un niñito y yo. Iba allá aquel ser humano tan noble, tan bueno. Como le daba comida a todos aquellos niñitos de Jesús María allí en la parroquia. Tenía un comedor con la comida que se llevaba de, de la finca de nosotros. Él le daba a mi madre juguetes que, que traía de España porque él viajaba todos los meses de España, casi. casi toda la misión de, de, de, de eclesiástica de la iglesia en Cuba eran cubos españoles porque el castrismo no los permitía los había expulsado en el año 60 los había acusado de pertenecer a una corriente que intentaba derrocar la revolución con el apoyo de la ideología del, del fascismo palanquista de Franco y los curas estaban muy velados no permitía apenas que llegaran sacerdotes en Cuba y había un cura por, por, por parroquia malamente. Creo que en esa época lo que habían eran ciento sesenta y tantos curas en el país. No permitía, siempre lo restringieron todo para acabar con las buenas costumbres y la fe del pueblo cubano. Sí, Montecristo. Bueno, vamos a empezar. ¿Por dónde empezamos? Por la mafia. La mafia llegó a Cuba. En los años 40. En el último periodo del gobierno de Batista. Y siguieron con el gobierno de Grau. Y el gobierno de Prío hasta el año 50. Y tres más o menos. Después que se da el golpe del 10 de marzo del 52, hay una figura que es clave en el contacto de Batista con la mafia en Cuba. De hecho, Batista no tuvo directo, contacto directo nunca con, con Meyer Meyerlasky ni con ningún miembro de la mafia que fue a Cuba ¿Qué fue lo que pasó? Que a través de las concesiones públicas, de las obras públicas, dos testaferros que tenía Batista, uno se llamaba Andrés Manuel Domingo del Castillo y el otro boinatea o boicochea, algo así. Esos dos hombres eran los encargados de hacer el contacto entre la mafia y Batista, pero Batista reunió reunión como tal con Meyer Lacky, o con Peranzano, O con Luc Luciano Y con todos estos mafiosos Que de una forma u otra controlaban El juego y la prostitución Y el garrote de préstamo en Cuba Batista nunca lo tuvo ¿Qué fue lo que pasó? El hombre Batista llega a controlar El dinero de la mafia A través de de un suceso que se da en Cuba. Después que se da el, el golpe de 10 de marzo del 52, uno de los tres cañizares, estaba Rafael Salas Cañizares, este cañizares, que es el que tiene que ver con la mafia, Rafael Salas Cañizares, hermano de José María Salas Cañizares, aquel que se va a combatir en el avión, y Juan Salas Cañizares, que no se puede huir, no se puede huir de Cuba después del triunfo de la revolución, y lo capturan en matanza y allí lo fusila un tribunal revolucionario. Los cañizares venían de la zona de las villas, y habían nacido sobre el año 1911, 1915. Ya ellos estaban en, en, en el ejército, o eran soldados en los días en que se dio la revolución del 33, luego que cayó Machado. Entonces toda esa gente se conocía desde ahí, en esos días Batista era sargento también. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que cuando los años convulsos, los, los convulsos años de los 30, que fue las luchas sindicales, juveniles, políticas, sociales, que dieron lugar en Cuba después de la caída de Machado, a la creación del, de, de la consolidación del Partido Comunista, de los líderes sindicales cubanos, de las organizaciones secretas, esta del directorio, eh, la triple, la doble, la, la ABC radical de corte comunista que Batista militó ahí, más todas las facciones políticas que luego dieron lugar al Partido Ortodoxo, a aquella organización clandestina que fundó Guitera, la joven Cuba, para luchar contra Batista, ya que se había hecho dueño del poder. ...que los había derrocado a él y a Grau... el gobierno de los días. ...entonces en ese periodo del 30 al 40... ...es donde se crea el hervidero político y social... ...de las organizaciones secretas... ...del directorio... ...de la FEU... ...del de Partido Comunista... ...de nuevo el Partido Socialista Popular... Eh, ...ahí se echan las bases para el Partido Ortodoxo ...para que nazcan los líderes sindicales... ...como Lázaro Peña... ...Margarito Iglesias... Eh, eh, Niceto Pérez Eusebio Mujal que luego sería el hombre que dirigiría los sindicatos en el Batistato y, y un sinnúmero de líderes políticos sociales sindicales Entonces, eso, esa gente está jodiendo y Batista lo tiene que matar porque es el jefe del ejército y representa una agenda de Washington hasta ese momento la enmienda plano se había quitado y Washington mandaba el en Cuba entonces Después de los años 40, la mafia pone sus ojos en Cuba. ¿Por qué? Porque venían muchísimas estrellas del rutilante mundo del espectáculo. Y La Habana era una ciudad de, de un flujo de más de 450 mil turistas norteamericanos que iban todos los meses a Cuba. Imagina. Entonces, la mafia empieza a invertir en grandes obras en Cuba. ¿A través de qué? A través de la licitación pública. Pero era un, había un personaje que es clave en el ascenso de Batista el 10 de marzo del 52, porque hay que recordar. ¿Me escuchan perfectamente ahí o no? Hay que recordar que cuando se hace la constitución de 40, ok, cuando se hace la constitución de 40, la constitución de 40 más que buscar una vía, para que en Cuba hubiese un Estado de Derecho fue para pacificar las fuerzas políticas porque había una guerra, no lo había organizaciones clandestinas, habían luchas sindicales, habían linchamientos políticos, y entonces había una efervescencia política muy grande y el país teóricamente vivía un caos político. Entonces, la constitución del 40 más que buscar una manera legal de traer la democracia genuina a Cuba, fue la herramienta perfecta para pacificar el país. Antes que se hiciera la constitución de 40, se hizo una constituyente para ver cómo se iban a hacer. Y antes de esa constituyente, se hizo, donde todas esas organizaciones secretas y donde el poder que emanaba de Batista y los presidentes de la República en este momento decidieron llegar a un acuerdo secreto, Calderillo. el papá de Vladimir Roca Calderí. Y llega a la Segunda Guerra Mundial y Batista logra un acuerdo en la llamada Conferencia de las Américas donde se reunieron todos los jefes de Estado para, para unar esfuerzos, para luchar contra el fascismo alemán. Ahí es donde el país crece y se destapa el boom económico enorme. Las grandes construcciones del país salen y ahí es donde empiezan a vender en licitación pública los derechos de construcción ahí es donde se dan las licencias para el Riviera, el Habana Libre, todos los clubes, todos los cabarets famosos de la Habana, el Momatre, el, el eh, Sanson Sim, sin Sin, no me acuerdo el nombre, siempre me confundo con este nombre, y todas las sociedades estas que eran clubes en la Habana que tenían en su membresía a la clase pudiente adinerada cubana. Pero la mafia pone los ojos en Cuba y envían primero sus agentes y hacen contacto con un hombre un hombre que es clave en el ascenso de Batista al poder el 10 de marzo del 52 porque cuando Grau llega al poder derrotó y quitó a todo el aparato del ejército la policía porque habían sido eh, fieles a Batista entonces los dejan sin poder, los retiran a todos los licencias y los dejan con contactos en la fuerza armada y en la policía, pero sin cargo. Entonces viene la nueva gente de Grau y asume los mandos políticos y en el ejército y en la policía. Pero el 10 de marzo del 52 esta gente que habían sido cesado, retirado por Grau, viendo la grande corrupción que había generado el partido auténtico nacional revolucionario el partido auténtico famoso de Grau y de Pri los famosos está orquestan el golpe y uno de los principales personajes del golpe fue un coronel que se llamó Piedra, de apellido que va a estar relacionado con esta historia un poco más adelante ¿qué sucedió? en esos días Batista lo habían votado de Cuba y se tuvo que exiliar porque él después que dejó la presidencia fue y habló con Grau y le dijo, tú no vas a tomar represalia conmigo porque yo maté a Guitera, que era tu segundo en el gobierno ascendiente, y te destituí a ti. Y Grau le dice, no, yo no te voy a hacer nada, pero a lo mejor mi gente si sí te lo hace yo no te puedo garantizar nada. Y Batista se asustó, ya no tenía poder, y se va a su finca en Daytona Beach, en la Florida. Y se queda con un puesto en el Senado de la República, una ban bancada en ausencia. ¿Por qué? Porque la Constitución recogía que tú podías tener una bancada en ausencia. Y él la tenía allí. Pero cuando ya Grau se va del poder y viene Prío, él vuelve a, a Cuba y comienza a tratar de meterse en la política del país. Y se postula como candidato para competir contra el candidato del Partido Ortodoxo y contra el candidato del partido auténtico, pero una encuesta revela que él no tenía ninguna posibilidad. Entonces él va y habla con su antiguo amigo Blas Roca Calderío, el comunista, y le pide apoyo para hacer una alianza de partido. Y, y Blas Roca le dice que no, que lo, a, lo que más podía aspirar era a un puesto en el Senado en presencia, o sea, ya presente allí. Y que si intentaba tomar el poder de otra manera, pues lo que iba a haber en el país era un, un baño de sangre. Porque es que todos los grupos y todos los partidos estaban armados. Hasta ese momento, la democracia había pensionado porque todos los grupos estaban armados. Y todos tenían independencia, y todos tenían eh, autonomía. Más, habían cinco tribunales políticos y entre ellos estaba el Tribunal de Garantías Constitucionales. Entonces, le fue muy difícil. ¿Qué hace él? llama a su antigua gente, aquellos que había grado licenciado y orquestan el golpe del 10 de marzo del 52 pero cuando se da el golpe se revela la fortaleza militar de Colombia él está en su finca en Cuquine, por allá por la lisa él está en Cuquine por allá y hay un personaje que se llama Rafael Mar eh, María Salas Cañizares que en ese momento era teniente de la policía en La Habana y que con sus carros patrulleros escolta a Batista hasta Colombia. En Colombia lo espera José María Salas Cañizar, lo espera Carratalá, Ventura, Pilar García, Panjul, Coronel Blanco Rico, Río Chaviano y toda la gente que venía con él desde el treinta y tanto, incluyendo Pancho Tabernilla, Francisco Tabernilla su hermano Carlos Tabernilla, que era el jefe de la aviación del ejército, y otro hermano que era piloto de avión de guerra, más un hijo de Tabernilla, que se llamaba Silito Tabernilla, que era el jefe de una división de tanques y que tenía bajo su mando 6.000 soldados de las fuerzas élites. O sea, que todo eso Tabernilla er, er, er, era una, una casta política dentro de Cuba. Y su suegro por excelencia, el suegro de los Tabernillas, era el sanguinario coronel Alberto del Río, Río Chaviano, el carnicero del Moncada, el hombre que hizo la masacre de los atacantes del Moncada. Entonces, dan el golpe y este hombre, Rafael Salas Cañizares, lo escolta hasta Palacio y de ahí hasta el Capitolio Nacional. En el Capitolio Nacional se apoderan de la prensa y de las emisoras de radio. Este hombre es clave en el contacto de batista con la mafia indirectamente. Entonces, ¿qué pasa? Después de esto, del golpe, Rafael Salas Cañizar, él mismo se puso los grados de coronel del ejército de la teniente, se los puso de coronel. Y él tiene que ascender a todas estas personas que el grado más alto que tenían era el comandante, como el, el, el grado que tenía el comandante Blanco Rico. Y lo asciende a coronel y luego, de los sucesos en Moncada, a brigadier general. Entonces, ¿qué sucedió? Que Batista no se lleva muy bien con Rafael Salas Cañizal. Entonces, siempre hablaba con él a través de un intermediario. No se sabe por qué. Tal vez porque se puso los grados sin consultar a Batista. O tal vez porque Batista sabía que una de las piezas claves para el ascenso había sido Rafael Salas Cañizal. Y se dan los, unos sucesos en Cuba que conmocionarían a la nación. El, los, sucesos, los sucesos del ataque al cuartel Goycurí en Matanzas donde un grupo de revolucionarios del Partido Ortodoxo no eran ni del 26, ni tampoco del directorio, ni de Acción Nacional Revolucionaria, ni de Acción Nacional Libertaria, ni de la URI, de, nada, era un grupo de muchachos del partido ortodoxo, que con su jefe al mando, no, no recuerdo cómo se llama el jefe, creo que se llamaba, era García García Pello después les digo el nombre, son muchos datos, deciden atacar el regimiento militar en la ciudad de Matanzas ese que gobernaba Pilar García, que decían que tenía nombre de mujer y alma de hielo. Exactamente, y preparan un ataque con cinco camiones. Se entrenan en una finca que hay cerca de Matanza y parten a, to a tomar el cuartel Goucuría. Pero el primer camión que va lo acribillan los guardias, entonces se queda atravesado y los demás no pueden entrar. Y se forma un tiroteo con el camión atravesado en el medio y tienen que huir por la ciudad y después los cogen casi todos y los matan a todos y los entierran en una fosa común pero 10 de ellos logran escapar y llegan a La Habana y se refugian en la embajada de Haití, que está por playa, por 20 y, y séptima, por allá se refugian en la, en la embajada de Haití, porque había un consulado de Haití que estaba cerca de, de Prado y, y consulado por ahí, pero el grueso se refugia en la embajada de Haití. Eso es... En noviembre del año 56. Pero, hay 10 personas que se han refugiado en la Embajada de Haití. Pero el día 27 de noviembre del 56, un comando del directorio estudiantil universitario, el ala armada de la FEU, van por orden de José Antonio, y a la rampa de La Habana, donde estaba el coronel, el el, el, el el cabaremo matre, y a, a, alrededor de las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, matan al coronel Blanco Rico, que era el jefe de él, sin en Cuba. Y se pierden. Y como la, tira, la dictadura batistiana no tenía cómo, cómo vengarse, saben que los muchachos de Goicuría estaban en la embajada de, de Haití. Y al otro día, por la mañana, eso fue 27. A Blanco Rico matan el día 27. El día 29 por la mañana se, pre, se personan frente a la embajada de Haití Rafael Salas Cañizar, el coronel Piedra, Carratalá, Ventura y 40 sicarios armados, armados con metralletas Violan la sede diplomática y entran aprovechándose que los diplomáticos haitianos están en Haití. Entonces, Entran por la puerta de atrás y hay una cocinera, una pobre mujer negra, que se asusta. Y Cañizares le pregunta, ¿dónde están los revolucionarios? Y ella dice, están en el garaje. Y en el momento que él va rumbo al garaje, con la Thompson en la mano, y los guardias van rodeando la parte de los jardines, viene saliendo un guajiro que, se, que le decían, Secundino Martínez, si mal no recuerdo. Y cuando el muchacho abre la puerta, Ventura lo ametralla con la Thompson. Y cuando digo Ventura, no eh, Rafael sale Cañizares, lo, lo metría con la torre. Y él cae. Y en el momento que cae, saca un revólver en mi son Calibre 38 que traía. Y le pone el revólver en la Ingle a, a Cañizares, porque traía un chaleco antibalas Le da un tiro. Pac. En el momento que va a morir, le da un tiro. Cañizares se cae. Y un día después muere. Producto de la herida. Entonces le dicen a Batista que murió Cañizares y Batista le dice él se lo buscó porque no tenía que haber hecho ido a hacer nada allí y ahí cuando muere Cañizares es que Batista se entera por eso todo este que te dije por Miguel Domingo Castillo y por boicotea este famoso de que Cañizares controla en Cuba la mafia que recibe 730 mil pesos todos los meses y que se lo pagan Meyer Laki y la mafia que es dueña de los hoteles del Cabaret Nacional del Momatre del Sanson Sin, -Sons -Sons -Sin de del Conti Club de, del, de del casino que estaban en Riviera y que controlaban la Lotería Nacional y que Cañizares como era el jefe de la policía les había les había dado impunidad para que operaran y a cambio de eso recibía 730 mil pesos. Ese Batista habla con estos dos sicarios y les dice a ellos que a partir de ahora ellos van a controlar, pero que él no tiene nada que ver. Y que la mafia le va a pagar a ellos. Entonces, para que tengan una idea, le pagaban 20 millones de pesos todos los años solamente por el derecho a decir desde Cuba la lotería. Clase negocio había, pero Batista, contacto, contacto directo con la mafia, jamás lo hizo. Lo hizo a través de estos dos sicarios y se entera de eso por la muerte de Rafael Salas Cañizares, aquel hombre que lo había custodiado desde Kuquine y que fue una pieza clave en su ascenso al poder el 10 de marzo del 52. El hombre que se puso los grados de coronel y que luego Batista lo asciende a brigadier general del ejército. Pero, pero, perdón, me enredé aquí, déjame ver cómo armo el muñeco aquí, a ver, a ver, a ver, ahí, pero, ¿qué sucedió? Voy para allá. Perdónenme que me enredé, se cayó todo esto. Pero cuando el hombre se hace cargo de la mafia, comienza a vender la imagen utilizando el dinero para las obras públicas de su esposo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Ahí sale. Se queda cogiendo esa tajada millonaria de dinero hasta el día en que ya empieza el directorio a amenazar su vida por esos mismos sucesos, por la muerte de los muchachos en la embajada de Haití y luego por la muerte en Humboldt 7 de los muchachos del directorio. Entonces, a partir de ahí, la vida de Batista se convierte en una desgracia porque el directorio lo está velando para matarlo. Ya le habían hecho, ya desde el año 55, el directorio había pl planeado un atentado, pero no se pudo lograr porque no habían armas, porque las armas ya estaban muy controladas y eran muy viejas. Y luego, en el 50, lo intentaron matar. Y luego, en, en 31, allá por Tropicana, una noche, el Movimiento 26 de Julio, le hizo un atentado y casi lo mató No lo mataron porque los carros eran blindados. Entonces ya la vida de Batista se convierte en un escape, en un sálvese quien pueda, porque ya no estaba seguro en ningún lugar. Y los últimos años de su vida, en los últimos años que estuvo en Cuba, los pasó más en su despacho en Colombia, que en el Palacio Presidencial. Esa es la historia que hay sobre Batista y la mafia. Luego, cuando ya es derrotado, cuando ya se va, de los dos Cañizares se va uno, que es el que, el que mata a Fran País, el 30 de julio del 57, el hombre que mató a Fran, hermano de Rafael Cañizares, que murió en la embajada de Haití, cuando Secundino Martínez, el revolucionario, lo mató del tiro este que, que huye con Batiste se llama José María Salas Cañizares y queda un Cañizares que es Juan Cañizares que lo coge en los primeros años de la, en el año 59 matan, se le hacen un juicio y allá lo fusilan en el año 59 entonces después que termina todo eso, la mafia sigue operando en Cuba y en los primeros días del triunfo de la revolución a través del comandante Juan Almeida Bosque en, en el Hotel Riviera Citaron a Fidel Castro, y ahí estaba Meyer Lacking, esta gente. Y le habló a Fidel de, de los beneficios de darle eh, el derecho a seguir operando los burdeles, las casas de juego, eh, el garrote, que se prestaba dinero, mucho dinero, y la lotería y todo, todos los clubes esto de la prostitución, que tenían controlado, pero el, el tropicano, lo tenían controlado todo. Y Fidel Castro los miró y le dijo... Sí, palabras textuales de Fidel Castro, no me diga. Eh, yo les voy a proponer algo mejor, le digo, riéndose. Tienen 72 horas para que hagan las maletas, elijan, se van de Cuba o el pelotón de fusilamiento. Y automáticamente en Cuba eliminaron el juego y la mafia tuvo que ellos. Pero esos planes de construir Las Vegas, ya Mario puso los había relatado en El Padrino, desde el año 44 ya estaban los planes. Las Vegas se iban a construir en Cuba. Todo eso, casino, cabaret, rutilante, todos esos negocios de prostitución, todo eso iba a ir para Cuba. Había un plan de hacerlo desde la zona de Mariel hasta la zona de Varadero, enganchando Santa Cruz del Norte, Guanabo, las playas del Este, Marazul, Azul, Selimarina, todos esos lugares por ahí para allá, hasta Varadero. Ese era el plan de la mafia llenar eso de rascacieles, hoteles y casinos para traer, para convertir a Cuba en la capital mundial del juego y del vicio. Esos eran los planes. El otro tema. Alguien me preguntó, ¿fue verdad que eh, Chivas no quería Fidel en el... ¿Me ven, me ven ahí bien, caballero o no? Porque después que se cayó esta cosa, no sé nada. ¿Me ven o no me ven? Deja ver el chat. Sí, se ve. Ok, gracias. Disculpen el error, porque me enredé con un cable y tumbé la pantalla hasta abajo. Eh, sí, eh, el, la sede del partido Ortodoxo estaba en La Habana, en Prado 109. Allá abajo. Y un día Fidel se presentó en la sede del partido para ingresar en el partido y Edith Chivas, que lo conocía, de pandillero, porque ya la prensa había publicado el intento de, de matar a, a Manolo Castro, el presidente de la FEU, que se vio envuelto, y también un famoso pandillero que había de apellido Pleite, que dicen que Fidel lo mató ya había tenido un problema con Maferrer en el Vedado, que le había caído a tiro por allá Maferrer. ¿Por qué? Porque habían muchos grupos y muchas facultades dentro de la Universidad de La Habana. estaba la Facultad de Arquitectura, de Medicina, de Ingeniería, de Abogacía, de Economía, de Pedagogía. Había muchos, entonces todos esos muchachos eran rivales, y, y cada vez que entrabas una, a, a una facultad, por ese mismo reparto del poder, y de tener novias y mujeres, y hacerte el chabacán y el sabroso, pues entonces todos eran pandilleros, eran miembros de pandillas. Y se vio involucrado él, y no solamente él, casi todos los muchachos universitarios. Era normal que hubiesen ese tipo de pandillas. Entonces, cuando él se presentó a la sede a hablar con chivas Chivás le dijo que él no quería pandilleros en su partido, que su partido era un partido de corte nacionalista, recto y puro, que él no quería delincuentes allí. Claro que se lo dijo, pero como Chivas era amigo de Pardo yada que era el, direct, era el director de Bohemia, sí, Pardollada, el director de Bohemia, habló con Chivas y lo aceptó en el partido porque Pardollada era amigo de Fidel. Y ahí más o menos un día, estaban allá, estaba, estaba Chivas y el segundo del partido, que no me acuerdo el nombre de la hora, ¿no? después lo voy a, a recordar. Después lo voy a recordar gracias por ese super chat ahí él le dice a, al segundo del partido vamos a dejar que este muchacho hable para nosotros saber qué proyecciones tiene ese muchacho y él empezó a dar un discurso sobre los planes que tenía que más o menos es la misma concepción de lo que fue la historia de Max Solvera. y Chivas dijo Pobre pueblo de Cuba, así, palabras textuales de Chivá. Pobre pueblo de Cuba, el día que un loco como este lo gobierna. Esas son locuras totales. Y efectivamente, se cumplió la profecía. Pardollada es el hombre que inventa la famosa historia de los 20.000 muertos de Batista. El hombre que escribe la famosa carta diciendo todos somos culpables. Y, y demás, y demás, y demás. Claro que era pandillero, después les voy a hablar con calma en qué organizaciones militó, cuáles fueron los crímenes en los cuales se vio involucrado él y los demás. Les voy a decir las rivalidades entre las pandillas, déjame sacar los libros que yo los tengo guardados, los voy a revisar, pero claro que sí, claro que fue pandillero, como fueron pandillero, todos, inclusive muchísimos de ellos eran homosexuales, Manzanita era homosexual, eh, entre otras, por no decir más, para, para llevarlo suave por ahora, porque no quiero ser muy duro con este señor Un pasado delincuencial, un pasado violento, un pasado deshonesto. Cuando se vio involucrado en la muerte de Pleite, si, si mal no recuerdo, el padre tuvo que pagar, le, le hicieron una causa y todo, y tuvo que pagar el padre una suntuosa suma de dinero para que no fuera juicio. Claro que sí, claro que sí. Eran grupos armados, bandas armadas que eran rivales que se disputaban la supremacía en las facultades de la Universidad de La Habana, porque todos ellos sabían que la PEU era el, era el trampolín para escalar en la vida pública cubana. De ahí salía la política y de ahí salían las ideas y de ahí salía el progreso de la sociedad porque era el centro de altos estudios más grandes del país. Por eso el padre lo envía a La Habana y lo manda a dónde? Él estudia en los mejores colegios de Cuba, en el Colegio de Santiago de Cuba, de los hermanos Lacelle. Y de ahí va. Muchas gracias eh, Marta Puray por ese superchapo. Y de ahí lo envían a La Habana, al Colegio de Belén, el mejor instituto de, de la enseñanza media en Cuba que lo administran los mejores profesores que había en Cuba, que eran los jesuitas. Y luego de ahí, luego de ahí va a la universidad. Y ahí la universidad empieza a hacer sus contactos. Tiene un problema porque quiere ser presidente de la Facultad de Derecho y, y, y la gente no lo apoya. Inclusive, inclusive por el problema donde se ve involucrado con el problema de Manolo Castro, y de Bleites, o Pleites, si mal no recuerdo, eh, una pandilla rival había ordenado matarlo. Ya lo habían ordenado matar, ya la orden la pandilla había dado para matarlo. Lo que pasa es que un amigo se da cuenta, creo, si mal no recuerdo, Alfredo Guevara, y entonces interviene y es el mediador, y lo coge la ganga, la pandilla, y entonces él, se defiende, yo, ya yo sabía, cuando yo estaba leyendo la historia, yo dije, ya, si lo dejan hablar, ya, ya. Cuando a él lo dejaban hablar, él metía en el saco a Malanga, la luz era como puche Y lo dejaron hablar y él dijo que sí, que era verdad, que él había participado, pero que él lo había hecho porque él no sabía, en realidad, qué, qué, qué persona era. Y que él pedía mil disculpas y que desde ese momento se declaraba en, en, en el más fiel miembro de la pandilla, y que estaba dispuesto a tragar su vida. Inclusive, cuando ve al pandillero, al famoso pandillero de la pandilla, le dice que ese es el, el día más emocionante de su vida. Porque ese hombre, no me acuerdo el nombre, después te voy a decir, era el hombre que él más había admirado en Cuba. Esas eran esa era las palabras Fidel Castro. Fidel Castro era así. Cuando él estaba en desventaja, él asumía la posición de, de un ser indefenso. Cuando él cogía poder, te liquidaba. Como mismo hizo con todo el mundo. Entonces intentó matar a Manferrer Ferrer por el problema de que conflicto. Le cayó a tiro, pero no lo logra ni herir. Y Manferrer lo ve y sale a cazarlo. Pero no lo puede cazar porque es un apadrinado de una pandilla rival. Entonces más no quiere problemas, Porque ahí las mafias se cantaban el itá. Si te metes con mi gente, yo me meto con, con tu gente. Él se mete más a las pandillas. Para, para tener una protección, porque ya se había involucrado en varios problemas. Y tenía un enemigo muy grande que era más Ferrer. Hasta ese momento más Ferrer no era el, el más Ferrer de los tigres. más Ferrer había estado en la Guerra Civil Española y era miembro de la Tercera Internacional Socialista y era un oscuro personaje que venía creciendo, pero ya tenía vínculos con Batista. Para que tengas una idea, más Ferrer no apoyó el golpe de Batista, cuando Batista dio el golpe, Macerrer partió para la universidad con 40 hombres armados con metralletas y apareció en la universidad desafiando a Batista y la prensa lo registró. Y al otro día apareció en Palacio abrazado de Batista, porque Batista lo necesitaba y le dio plata. Y ahí es donde crea los llamados Tigres de Macerrer, que es un grupo paramilitar que se dedicaba a reclutar jóvenes para reprimir a los grupos sindicales en el país. Por eso es que cuando se da la huelga del 10 de marzo, la huelga del 9 y 10 de abril del año 57, Ferrer, Eusebio Mujal dice, el que vaya a la huelga llamo a los tíberes de Maferrer porque Maferrer se dedicaba a sembrar el terror en las calles de Cuba. La sede de los Tigres estaba en Santiago de Cuba, inclusive... Tenía un periódico allá, que no me acuerdo, si se llamaba Cuba Libre o Patria Libre, o, o Patria Cuba, algo así. Y el, el periódico se hizo muy célebre, porque cuando Maferrer publicaba las foto de algún líder sindical estudiantil o religioso, casi siempre aparecían muertos. Fueron años muy difíciles y de una criminalidad enorme en el país. Del 30 al 40 y del 50 hasta el 59. El único periodo de relativa calma fue del 40 al 52. Esos 12 años donde tratan de gobernar por la constitución, más para pacificar el país y darle progreso que para darle un aire democrático. Porque en realidad, realidad, en Cuba democracia, democracia, democracia. No hubo nunca. Estrada Palma gobernó en una nación arruinada. Vino José Miguel Gómez. Le, le chantajeó y lo obligó a renunciar. José Miguel Gómez se queda y se ha, es el ladrón más grande que ha dado. Hasta el año 13. En el 13 es derrotado por, por Mario García Menocal. Que no se puede confundir ese Mario García Menocal con el pintor Armando Menocal. Armando Menocal que fue un, un coronel del quinto cuerpo del ejército libertador en las villas. Que fue el hombre que pintó la muerte del titán y que era uno de los mejores pintores de la escuela de la llamada escuela de tránsito en Cuba ese hombre no se puede confundir Armando Menocal no se puede confundir con Mario García Menocal que gobernó dos periodos del 13 al 21 y del 21 al 25 eh, es muy es muy compleja la historia entonces nunca hubo democracia en Cuba porque desde que estrada Palma sobre hasta que cae Machado, Cuba es gobernada por la enmienda Plata. Y quien dictaba los, los designios de Cuba eran los Yan. Después, Batista, para gobernar, para que no le apliquen la enmienda Plata, tiene que gobernar con un títere que pone bueno, que se llama Carlos Bendieto pero gobernaba el embajador norteamericano en La Habana, que se llamaba Caja. O sea, era un gobierno militar con un títere en el Palacio Presidencial de Cuba y el embajador de Washington. Y ahí están poniendo poniendo el gobierno, pero el que mandaba era Batista y linchando a todo el que se lo ponía hasta que se trata de pacificar el país en la constituyente en el pacto Guajai de del 39 y la constituyente anterior a la constitución. Y ahí, más o menos, se busca un periodo de relativa calma y se gobierna constitucionalmente, pero siempre bajo el ojo mira, vigilante del águila del norte. Ahí es donde Grau aprovecha. Y desbarata el aparato político militar de la tiranía batistiana que Batista lo había implementado desde el año 3. Muchas gracias, Yayito La Carne, por ese super chapo. que te quiere, Germán. Sí, ese es el periodo más convulso donde viene Grau con una nueva concepción social amparado en esa constitución y trata de limpiar la mala imagen que tenía el ejército de la policía y los servicios de inteligencia del país. Y después vino, o sea, viene Priu y vuelve de nuevo a joder el país y empieza la corrupción. Enorme. Ahí es donde aparece Chivá, el hombre de esta famosa, de esta famosa frase. Y la aparición de Chivas conmocionó al país y dio lugar a que se destapara la corrupción más grande de había. Que por cierto, hoy no se sabe en realidad si la famosa maleta de eh, Aureliano, el ministro de Educación, que se había robado los fondos. Eso no se ha podido probar. En realidad, dicen que el ministro era un hombre muy decente. Pero el cubano es así. El cubano te hace juicio sin haberte llevado al tribunal. Y eso dio lugar a todo lo demás. Claro que fue pandillero y estuvo involucrado en muchos crímenes. Y claro que Chivas no lo quiso. Le dijo, vete de aquí, que yo esto es un partido de gente decente y honrada. De una línea, entonces aquí yo no quiero pandillero. ¿Por qué? Porque la foto de él salía en toda la prensa, la de él y de todo. Y se había visto involucrado en la muerte de Manolo Castro, de Fleites de, de, de, de, de o de Bleites, gente, no me acuerdo muy bien el nombre ahora. Y entonces, todas esas pandillas rivales sembraban el terror a tiro limpio por las calles de La Habana, frente a los clubes, frente a las sedes universitarias, frente a las embajadas, en los cabarets, en el Prado, en el Malecón, en las asociaciones, en los liceos, donde quiera que había un grupo de personas de la clase alta media, ahí se formaba el tiroteo cada rato, y andaban en sus carros con sus ametralladoras Thompson, como mismo andaba Al Capone, y Franchano, y, y Meyerlaki, y Lucluciano. Y Donatello y todas estas grandes mafiosos del Chicago y el Nueva York de los años 40 y 50 y 60. Claro que sí. Eran pandillas rivales que se buscaban protegerse mutuamente en el hervidero el, el político social más grande que tenía Cuba, que era la universidad. Y que toda su, su peso... Frente a la ley lo pagaban sus padres, que eran millonarios millonario todos, porque todos eran hijos de papá y mamá. A la universidad no iba cualquier con mierda, allá había que tener dinero para estar. Su padre era el segundo terrateniente más grande que tenía la provincia de Oriente, la región más grande del país. Claro que sí. Después voy a sacar un libro que yo tengo que me lo regaló el historiador de La Habana, que lo tengo yo, que se llama Habana Rutilante, que me lo regaló él, donde yo leí muchas de esas cosas lo otro lo he sabido leyendo revistas de la época la bohemia las fotos de él y demás y demás y demás claro que sí Sí, el diamante se lo llevó me han visto. Mira, está el Tocororo Mambi ahí, qué bueno. Oye, me tocó oro el, el, el diamante. Qué bueno que estás ahí, no, no me no me botes a las clarias, déjamelos ahí, que al menos dan visto. Oye, me tocó oro. El diamante lo recogió porque dijo que se lo podían robar y pusieron una réplica hasta el sol de hoy. Había pertenecido al último zar de Rusia. Y lo compró Machado en una subasta pública para, para marcar el kilómetro cero allá bajo la minerva de nuestra república. La tercera estatua más grande bajo techo. Allí lo compraron y lo empotraron en el suelo. Estaba, estaba, estaba en medio, oíste este Mambi? Mamí. estaba en medio de ese mar de políticos ladrones en el Capitolio que según Fidel Castro caso todos eran unos ladrones y ninguno se lo robó. Estuvo desde el año 33, 32, hasta el 60 y algo que él fue y lo recogió hasta el sol de hoy. Oiga, papá. Oiga, papá. Fíjate si había respeto por nuestros próceres, que sobró una libra tres cuartos de oro puro del clavo cuando se recogió el dinero para hacer el parque de Martí, que por cierto el dinero lo dieron los newyorquinos. Los americanos de Nueva York recogieron la plata para hacerle el monumento al más grande de nuestros hombres, porque a Martín lo conoció el mundo entero. Y después que se construyó el parque, que se hizo con mármol de Carrara, se trajo de Italia el mejor mármol del mundo, y granito de Carrara se usó para hacer el monumento a Martín. Y se contrató al mejor escultor del mundo, un italiano, que fue el mismo hombre que hizo las dos estatuas que están frente a a la escalinata del Capitolio. Una representa el trabajo y otro representa al, al honor o al decoro. En uno se ve a un hombre agachado con una mocha y un martillo y un trozo de, y un mazo de caña, representando la riqueza de nuestra tierra, y el otro a la decencia, a la dignidad y al decoro. Lo que había en nuestro país. Fíjate que el Capitolio se hizo y se fundieron, se fundieron en la zona del Cotorro, donde estaban los talleres de fundición en Cuba. Y se fundieron en bronce puro. Las puertas del Capitolio completo. Se hicieron con bloques de caoba. Que se trajeron de las selvas de oriente. De caoba macizo. Que los tablones eran de un metro de ancho. Por 40 centímetros. Y se hicieron los gornes de la puerta. Y se fundieron. En las puertas del Capitolio. En todas las puertas del salón. De los pasos perdidos. Se fundieron. Alto relieve, bajo relieve hacia adentro, alto relieve de todas las escenas de la historia de Cuba, desde los indios cubanos, Sibonelle, Guajat, Guanajatabelle Itaino, y Taíno, y su vida cotidiana hasta el día en que llegó Colón, la conquista, el bojeo, la fundación de todas las villas, con su fecha, la rebelión de los esclavos, el grito de independencia, la regresión de la escalera, ahí lo pusieron todo todos los presidentes, todos los mambices, todas las batallas de la historia, estaban todos, en todas esas puertas, estaban fundidos. ¿Y qué pasó? Que cuando Machado cayó, al ah, pueblo de Cuba, que siempre lo destruye todo, fueron para allá con unas mandarrias, le cayeron a mandarriazos, a todo lo que tenía que ver con Machado y su obra. Y ahí están los, los, los mandarriazos, sino, a no ser que lo hayan arreglado ahora, cuando se reparó el Capitolio. Sobraron 5 millones de pesos, y los cogieron, hicieron láminas de, de oro y chaparon todo el techo del capitolio de oro 24, de oro 21.60, que era el oro de las monedas de Cuba. Fíjate si había riqueza en Cuba, fíjate qué clase de país teníamos nosotros. Sé. Tú sabes lo que es construir en el medio del Caribe, después de haber salido de una guerra hacía 28, 30 años, la, la barbaridad de todas esas obras públicas una carretera, la primera carretera en el mundo que atravesó un país completo fue la carretera nuestra. Increíble lo que Cuba fue y lo que nosotros teníamos de nación, caballero. Y estos es desgraciados lo eliminaron todo, acabaron con todo. Todo, todo, todo. Los pintores, la Escuela de Pintura Cubana, déjame ver si me acuerdo los pintores, porque yo no soy especialista en interior. Teníamos al chino Lan, el mejor de nuestros pintores. Teníamos a, a Menocal, Roberto Menocal, teníamos a René Puerto Carrero teníamos a Amelia Pelay, teníamos a al que pintó la obra de Finlay, ¿cómo se llamaba aquel pintor famoso? El que pintó las diez escenas de la obra de Finlay por pero de Batista, no me acuerdo. Teníamos tantos pintores. Tantos y tantos pintores. Increíble lo que tenía la Escuela de Pintura Cubana. Cuadros que valen millones y millones de dólares. Increíble, increíble, increíble. Esa obra del Bobo Abela, eso caminó la tierra. Increíble, increíble, increíble, increíble lo que tenía Cuba. Víctor Manuel, exacto. Tremendo pintor, Víctor Manuel. Había uno de Matanza que pintó el valle de Yumurí en Matanza. ¿Cómo se llamaba aquel pintor? Que era de apellido Washington, pero era cubano. Que pintó el valle de Yumurí a la caída así de la tarde. Increíble, increíble, increíble lo que Cuba tenía, caballero. Florafón, exacto. Pogolotti también. Era Pogolotti. Increíble, increíble, increíble. Yo no me acuerdo mucho porque yo no soy especialista en historia del arte. Mucho, mucho, mucha, mucha buena obra tenemos hoy. El de los gallos, sí, Mariano el de los gallos, sí, también. Mucho, mucho, mucho. René Portocarrero, Wilfredo Lam, Flora Pong, Amelia Pelay, Esteban Valderrama, Esteban Valderrama, que fue el que pintó la obra de Finlay. Es un pintor plástico, impresionista, surrealista, eh, del barroco, paisajista, muralista. Increíble, increíble, increíble, increíble. La primera obra que pintó Lang, no, no recuerdo, no, no recuerdo si Gitanas Tropicales de Lang o de Puerto Carrero, no me acuerdo muy bien. Yo sé que la pintó un pedazo, no tenía con qué pintar y la pintó en un pedazo de papel de una pescadería que estaba embarrado de pescado. Y ahí hizo el primer retrato. Bueno, hace yo me acuerdo que hace treinta y tantos años atrás, el Palacio Nacional de Bellas Artes estuvo cerrado como 10 o 15 años. Dicen ellos que era porque estaba en reparación y la obra se podía echar a perder. Pero a mí me parece que no, para mí es que él buscó e hizo réplica como esta gente son unos ladrones, se lo han robado todo de Cuba. Lo más probable es que él haya hecho réplica de toda la obra cubana. Y para mí que se jamaron la obra pictórica de Cuba completa. Tienen que haberse la jamado. Pero estamos hablando de una barbaridad de millones, de, de cientos de millones de dólares. ¿no? Lo que valía la obra de nosotros. Increíble, acabaron con el país, lo, lo demolieron. Esa gente demolió Cuba. Porque aquellos que, que ellos derrotaron eran, no eran angelitos. Batista en los 30 se había robado a los ebuellos. Y cuando los muchachos del directorio atacaron Palacio, el, el, el, el, el ebuellos estaba arriba del, del buró de Batista, que era de caoba. Yo estuve en el buró de Batista y estuve allí y yo vi cómo fue el ataque a Palacio. Yo, yo he caminado y he visto toda la obra de toda la historia cubana. Yo estuve, en, yo estuve en, la, en, en la batalla de Peralejo, allí, donde está representada la batalla, y, y vi todo lo que pasó allí. Yo estuve en la Juaza, yo estuve en la Trocha de Aramorón, estuve en los Fortines, estuve en la de Mariela Majana. estuve en la batalla de César el Negro. Yo caminé toda Cuba, viendo y repasando la historia de nuestro pueblo. Estuve donde desembarcaron, Estuve en el lugar del ayuntamiento donde él dio el, el discurso aquel primero de enero en el ayuntamiento de Santiago de Cuba, donde habló el monseñor Pérez Serán, allí donde estaba un que le da un abrazo, y le dice, gracias padre por haber salvado a Fidel, el tesoro de la revolución. Increíble, increíble lo que esa gente destruyó. La historia es como una cosa grandiosa, una cosa grandiosa, grandiosa, grandiosa. Increíble lo que esa gente destruyó. Increíble. Ni para qué. Arrasaron con la nación y le hicieron añicos, polvo y tal. No dejaron nada. Me ven bien ahí, me escuchan. ¿Vieron qué rico es el sol? Un solecito suave, tres y pico en la tarde. Muy bueno. Increíble lo que era Cuba. Increíble. Hay un paisaje: el bobo, el bobo de Abela. No sé si lo pintó René Portocarrero, no me acuerdo muy bien. Son muchas cosas y además yo no soy especialista en historia del arte, escuetamente he leído sobre el tema, pero esa obra del Bobo Abela caminó la tierra, caminó la tierra, y gitana tropical, y gallo, y, y los murales de, de, de Amelia Pelá, esos que están allí, ese mural que está allá en el, en el Hotel Habana Libre, eso vale una millonada de, de dinero. Increíble lo que esa gente hizo. Increíble, increíble, increíble. La escuela de pintura de Cuba era una de las más reconocidas del mundo. Junto a la escuela del, del renacimiento eh, italiano y de los grandes pintores españoles. Salvador Dalí y Goya y todos esos grandes pintores que tuvo España. Increíble lo que Cuba había dado en todo: en el arte, en la poesía, en la pintura, en la escultura, en, en la música, en la producción de televisión, en los escritores cubanos. Ni para qué, ni para qué Cuba era. Imagínate que a Cárdenas le decían la Atenas de Cuba por la cantidad de intelectuales, escritores, productores, profesionales que se habían mudado para ahí. Imagínate, increíble lo que había en Cuba. La ciudad de los puentes era la meca de la intelectualidad cubana, de los grandes genios del arte, de la danza, de la cultura, del ensayo, de la poesía. Los productores mejores de televisión, de radio, los escritores mejores, los ensayistas, todos se habían mudado para esa zona del país. Increíble, acabaron con todo. Sin esperanza de nada. El país atascado a la espera de que el señor Miguel Mario Díaz-Canel en los próximos cinco años le pueda garantizar un huevo y un triste vasito de leche que lo prometió Raúl Castro hace 30 años y que Fidel lo prometió hace 64. En eso está atrapada la sociedad cubana. Estamos fríos, sin esperanza de nada. Me voy. Aproveché la tarde porque voy a, a estar a las nueve de la noche con el muchacho Barbero y quiere estar por allá. No le hagan caso a las claras, déjenla ahí. Esa gente producen algo. Ellos dan vista. El otro día me, no, me notificó YouTube que el famoso, este chiva que aparece con el nombre de Fren, de Fren, había reproducido una de mis directas completas. Parece que, buscando algún detalle que me incriminara. Esa, el, ese Fren es un personaje de la sección 21. El equipo de seguridad... Del Estado está directamente todo el tiempo atrás, de esta directo. Porque ellos saben, ellos saben. Claro que sí fue pandillero y se vio involucrado en muchos crímenes. Él y casi todos ellos, sin excepción de ninguno. Claro que eran unos hijos de su madre. No estoy viendo aquí el superchat. Gracias a todos los que han contribuido esta tarde con el canal. Gracias, se, se le agradece. Claro que sí. Cuba nunca ha tenido, con excepción de algunos hombres, Cuba no ha tenido nunca una clase política de vanguardia que vele por los derechos de su pueblo. Ninguno. Unos con más luces, otros con menos luces, pero al final ha privado la deshonestidad, la pillería, el ventajismo, el oportunismo, el arribismo y sobre todas las cosas. El ego personal. Por eso estamos donde estamos. Inclusive en el exilio se sigue repitiendo la misma situación. Estos que hoy están en las redes, que prácticamente lo que tienen es un poder efímero. Esa gente con poder habría que cogerles miedo. Si esa gente tuviera la mitad del poder de Fidel Castro, habría que cogerle miedo. Porque tú no ves las ínfulas y los aires de dictadores que tienen sin tener poder. ¿Quién los viera con poder? Son intolerantes, son prepotentes, son arrogantes, son bochornosamente deshonestos. No todos. Siempre hay su excepción. ¿Cuál es, tú crees que es la rivalidad que existe y por qué? no intentan buscar el bien común del pueblo de Cuba, que es la unidad. ¿Por qué? Porque la tajada no la quieren soltar. Y porque no quieren soltar la tajada, sacrifican al pueblo de Cuba. Hace muchos años hay una frase de Fran País que te la quiero compartir a usted. Su padre le dijo, en los días que Fran País ya empezaba con 19 años su aventura revolucionaria, el papá le dijo, hijo, ¿Sabes a lo que te estás arriesgando, Dijo, sí. ¿Y qué vas a hacer? Dice, nada, papá. ¿Para qué usted me educó para yo ser un simple hombre que desde la expectativa esperara el cambio? ¿O un hombre que hiciera el cambio desde su expectativa? Esas son palabras de Frank País. ¿Usted me educó para que yo fuera un hombre que desde la expectativa esperar al cambio o fuera un hombre que hiciera el cambio desde la expectativa. O sea, que Cuba no cambia porque los líderes exiliados creen que desde la expectativa ocurrirá el milagro del cambio. Y no es así. Hay que hacer el cambio desde la expectativa. O sea, estoy mirando pero estoy haciendo el cambio. Y no es lo mismo que quedarme a mirar a que llegue el cambio, es distinto gracias por estar ahí, los quiero mucho, gracias por todos esos super chat en verdad se les agradece y se van a necesitar y discúlpenme que se cayó la pantalla pero aquí estamos, estamos intentando hacer lo mejor por Cuba voy a ver si más adelante tengo más tiempo y mejores oportunidades para entonces sentarme a releer con más calma de estos temas que son tan importantes para todos nosotros. Porque como dije anoche en la directa de Yuli, esta guerra la vamos a ganar en el terreno ideológico. Martí decía que trincheras de ideas valen más que trincheras de piedra. Y cada vez que logremos abrirle los ojos a un cubano y logremos convencerlo, será una pieza más que tendremos para luchar contra la tiranía. Y será un peón menos que la dictadura tendrá para luchar contra nosotros, que somos los que anhelamos y los que soñamos con una Cuba distinta en libertad. Los quiero mucho, espero que nos veamos mañana, esta noche voy a estar con este muchacho, ahora voy a llamar a Orlando Radel para que me diga qué es lo que tengo que hacer para enlazarme. Este muchacho creo que tiene problemas, algo así, vamos a ver qué pasa o qué quería él hacer. Más o menos me dijeron que él estuvo en contacto con la gente del exilio en los días de la protesta, y vamos a ver quién es el muchacho, qué necesita, y si necesita algo, veremos qué podemos hacer por él. Yo pienso que, que si el muchacho no tiene papeles, hay que ayudar al muchacho a que pueda legalizar allí en Estados Unidos donde ustedes viven, es su estatus migratorio, porque un muchacho así contestatario no merece volver a que limpia. Y los verdaderos patriotas no pueden regresar a esa mazmorra que ellos desprecian y por la cual lucharon tanto. Sin embargo, comunistas que se han dedicado a mantener al régimen en el poder, que se han dedicado a reprimir a los verdaderos opositores, están en Estados Unidos y gozan de privilegios frente a las narices de todos ustedes. Ustedes deben movilizar la conciencia política allí. Hace falta una carga para matar bribón, pero también hace una, falta una carga para desenmascarar sinvergüenza y descarar. Ese muchacho tiene derecho a quedarse en Estados Unidos, allí con ustedes, porque es un luchador limpio y transparente. Una persona que dio la cara por el pueblo de Cuba no puede ser olvidada. Hay que movilizarse. Por eso es tan necesario tener un exilio organizado, con recursos con personas que tengan influencia y poder política en las leyes para habilitarle una vía legal a este tipo de personas que son los verdaderos cubanos que merecen vivir en libertad. Los hombres que han luchado por la libertad no deben ser olvidados por aquellos que están en la libertad. Y es un compromiso de todos ustedes que están allí de juntarse, de hacer que sus voces se voces escuchen. Como dice Yuli, no podemos ceder nuestra narrativa. Nuestra narrativa tiene que ser siempre la misma, a favor de la libertad y en contra de los déspotas que nos las han quitado. Los quiero mucho. Esperemos si mañana Dios quiere nos volvamos a ver. Eh, todo lo que les dije, traten de buscar libros para que se documenten. Hace 40 años leí todo eso. Yo cuando tenga más tiempo me voy a sentar a leer. Pero lo que sí hay verdad es una cosa. Batista nunca tuvo contacto directo con la mafia, fue a través de estos dos sicarios que te dije. Y quien controlaba la mafia en Cuba era Rafael Salas Cañizares, aquel hombre que era teniente en los días del golpe, que lo escoltó, que lo llevó a Colombia con las perseguidoras de la policía, que de ahí lo llevó al Capitolio, donde dio el famoso discurso aquel que prometió elecciones, que él se hacía cargo. De ahí lo llevó a Palacio y de ahí lo llevó a los medios para hablar por las emisoras de radio y de televisión del país. El hombre que cayó en la embajada de Haití el 29 de noviembre, si mal no recuerdo, del 56, cuando lo mató el guajirito que es el que le dio el tiro. Hermano de los tres carratalás, el que se va con Batista, que es el que mata a Fran País, este que cayó en la embajada de Haití, y el otro, Juan Salas Cañizares, que lo pusiló la revolución en el año 51 eran una mano de bandido, una mano de delincuente. Hombres que no querían el bien para Cuba como los que vinieron, que han sido lo peor que el pueblo de Cuba vivió. Entre aquello que se cayó y esto que está hoy de pie pero derrumbado y cayéndose hace muchos años, es lo peor que le ha podido pasar al pueblo de Cuba de toda época y de toda su historia. Los quiero mucho. Que me cuidan por ahí. Me habrá congelado el más. Déjame. Cabrón.